Soy Jaime, técnico educativo encargado de las formaciones Escolarium. Y bueno, a lo largo de este año, eh, muchos de los docentes de Extremadura eh, han optado en utilizar la plataforma Escolarium. Eh, han visto pues, las grandes posibilidades, la comodidad de utilizarla, ya que es una plataforma, sobre todo, bastante intuitiva y, y segura. Eh, del desde el equipo Escocau, eh, pues hemos visto un incremento en un incremento eh, en el interés de aprender a utilizar la plataforma Escolarium, sobre todo este año. Eh, tanto, es el tanto es el interés por aprender a utilizar la plataforma que este año hemos formado a unos 4.000 docentes. Eh, la mayoría de formaciones las gestionamos a través de los CPR de Extremadura, que nos facilitan mucho pues, la comunicación con, con los docentes. Eh, por parte de, de los centros es muy fácil solicitar formaciones, simplemente pues, se tienen que poner en contacto con nosotros o con el CPR que, que corresponda. La mayoría de formaciones han sido pues, de iniciación a Escolarium para principiantes, y, eh, pues, donde han aprendido a utilizar las diferentes pestañas que tiene la plataforma, a crear libros para trabajarlos con los alumnos. Y bueno, en las próximas formaciones queremos dar un paso más sobre todo en el segundo trimestre y hacer formaciones para el docente que ya sabe utilizar la plataforma y nada y quiere pues quiere saber ese docente que quiere saber aspectos más técnicos y avanzados. Eh, hemos notado a través de los libros que nos han ido entregando las formaciones eh, que los docentes extremeños son docentes bastante innovadores y con mucha imaginación. Eh, hemos visto que hacen libros espectaculares eh, con el fin de llamar más la atención al alumnado. Bueno, la verdad es que ha, ha cambiado un poquito en el sentido de que no tengo ese contacto con los niños porque yo era muy de sentarme al lado de ellos y trabajar pues ahí cerquita, entonces esa parte de ese contacto de, de vez en cuando de darle un abrazo o un refuerzo, ¿no? que le ayude y le motive, eso bueno, pues se ve condicionado por la distancia que tenemos que, que marcar o lo que es el trabajo a lo mejor en grupo o por pareja, ya, ya no se puede hacer. En cuanto a la dinámica y metodología, bueno, pues he seguido trabajando usando las ti eh, trabajando mucho lo que es la competencia digital, siempre la he considerado importante, pero yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Entonces, en esa línea no me ha costado eso porque ya llevo estos años trabajando así, siempre intentando usar las TI o recursos digitales. Hombre, un poquito sí, solo, solo intento estar al, al día y porque, y aparte de que me gusta, creo que es necesario ¿no? aprender estos nuevos recursos o herramientas que motivan al alumno y también ayudan a nuestro que es al aprendizaje. Entonces, en cuanto empezamos el confinamiento, sí que vi una clara necesidad de, de conectarme con ellos, lo que es la videollamada ¿no? que, que empezamos a hacer y conectar con ellos, que no se sintieran solos, que no hubiera ese corte y seguir, por ejemplo, con ese apoyo o, o nuestros aprendizajes, ¿no? pero que no se sintieran solos, sino que estábamos ahí. Otra de las partes que consideré fundamental era tener, como no soy tutora de un grupo y trabajaba con varios, me costaba mucho por rayuela entonces o por ¿no? los padres no sabían, entonces creé el grupito de Telegram y gracias a eso ha sido un contacto directo, rápido que, que hemos tenido y las familias lo sabían usar porque realmente todos lo usaban o pasa, o sabían, entonces ha sido mucho más fácil tener ese contacto directo e inmediato, por tanto, para cualquier ayuda o, o lo que es el ritmo que seguimos en clase ¿no? de, de nuestras enseñanzas. Eh, conozco Escolarium, eso hace ya unos añitos que empecé con, con, con ello. Eh, directamente empecé con el, lo que es la herramienta de autor, porque con editoriales y tal no, no trabajo. Entonces, en raíz de conocerlo... Creo que era una herramienta muy potente y muy fácil de usar, que a los niños la verdad que le iba a gustar y así ha sido, llevo trabajando todos estos años en clase con ellos, con lo que creándolo creando un libro pues para cada grupo, no adaptándolo en función al grupo de niños que, que tenga. Lo veo tanto sencillo a la hora de, de crearlo como del uso de, por parte de, de los alumnos sí que les motiva muchísimo, ya sea el contenido que quieras trabajar o la parte, ¿no? Por ejemplo, nosotros el fomento de la lectura lo hacemos por ahí, o lo que es el robótica, o la parte de, de la competencia lingüística, que es la que trabajo más con ellos, y ellos están encantados de, de utilizar esa plataforma. Además que yo creo que siendo esta herramienta nuestra, extremeña y gratuita que tenemos, una pena que se deje ahí, y, y vamos, yo encantada de que ya se haya animado la gente, eh, a, a, a su uso porque la verdad que lleva muchos años y era como una desconocida por gran parte pero la utilidad que tiene además que siempre hay novedades o nuevos cambios que, que está muy bien la información la verdad que la veo esta actualización yo creo que es necesaria y esencial tanto para todo o a mí por ejemplo en este caso que, que me gusta ¿no? entonces yo seguiría optando por estas nuevas formas estas video formaciones así lo veo que es mucho más compatible a la hora de organizarte o por la disponibilidad de tiempo o de, de a lo mejor de la distancia ¿no? porque yo trabajo a unos cuantos kilómetros entonces es mucho más fácil organizarte seguiré formándome con vosotros porque como yo digo desde que os conocí yo creo que claro. que escolarium engancha y nada yo ya entraba aquí en esto y, y seguiré, ¿no? porque la verdad es que la considero una herramienta fundamental. Además que siempre que tengo oportunidad se la, se la recomiendo a, al resto de compañeros o, o a los niños, ¿no? La verdad que me parece muy positiva, pues sobre todo debido a la respuesta que, que hemos obtenido por parte del profesorado y sobre todo hay que reconocer que, que han realizado un esfuerzo enorme para ponerse al día, sobre todo en, en las múltiples herramientas que han tenido que manejar eh, a causa del estado de alarma que hemos tenido. Y bueno, la verdad que el desarrollo para, para poder seguir el desarrollo de las clases en, una, en estas situaciones a veces tan excepcionales, pues bueno, la verdad que que la respuesta por parte de ellos ha sido muy positiva. La verdad que nosotros aquí, en la demarcación nuestra, tenemos, tenemos en concreto un centro que lleva formando parte de Escolarium ya durante bastantes cursos. Y bueno, como te, en, en nuestra zona es bastante peculiar porque hay mucho profesorado interino, entonces todos los años tenemos que realizar la, la formación eh, de Escolarium en colaboración con Escocabo, evidentemente. Y después, a nivel individual, sí es cierto que hemos notado que, que, ha, que ha subido el interés por parte del de, de profesorado en, en la formación en esta, en esta plataforma. La verdad que, que la capacidad de adaptación del profesorado ha sido fabulosa y, por ende, los CPR no podíamos ser menos. Entonces, se ha apostado por una formación online, pues bueno, por lo que todos sabemos, y cierto es que hay un poco de todo. Eh, por una parte, era una demanda que ya venimos observando de, durante cursos anteriores el poder optar por una formación mixta entre online y presencial, eh, aunque he de decir eh, que la formación presencial, por lo menos bajo mi punto de vista, es mucho más dinámica y enriquecedora que es la formación online, aunque obviamente pues, tenemos que adaptarnos a las nuevas peticiones por parte del profesorado. Entonces yo creo que, que un mix de ambas estaría, estaría genial. Sí, yo, yo siempre digo que obligado te veas ¿no? para, para hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, yo por lo menos eh, individualmente, pues desde las píldoras que se, que se hicieron en primavera, eh, pues he formado parte de ellas como mentor y tal. Entonces, sí es cierto que, que te das cuenta que cuando llegas a este sitio, este tipo de situaciones tan excepcionales, pues tenemos muchas carencias, muchas carencias, y sobre todo al nivel que tú comentas de, en el uso de, de herramientas digitales y, y en distintas plataformas. Entonces, cuando la obligación te, te lleva a ello, pues claro, pues como comentaba anteriormente, la capacidad de adaptación del profesorado ha sido brutal porque, bueno, había gente que sí estábamos un poco en la onda en el uso de este tipo de plataformas y herramientas, pero había otros compañeros y compañeras que, que no, no tenían esa formación. Entonces, cierto es que hay que valorar mucho eh, eso, que en, en un periodo corto de tiempo hayan tenido esa capacidad de ponerse al día y poder implementarlo después en las aulas, que es de lo que se trata. Realmente me encanta y de hecho soy un firme defensor de ella. Aunque también he de decir que en, esta, en estas píldoras que comentábamos antes siempre se ha apostado por, por el Google Classroom y yo estoy en absoluto, no es que esté en absoluto en contra de Google Classroom, pero creo y pienso firmemente que, que Escolar es una plataforma creada por docentes extremeños y desarrollada por un equipo de compañeros y compañeras de Extremadura que vuelvo a decir bajo mi punto de vista es mucho más potente que Google Classroom con muchas más, eh, mucha más capacidades que puede hacer. Ahora últimamente encima se ha implementado también eh, para poder utilizar ese learning pues a través de, de esta plataforma, con lo cual yo solo puedo hablar maravillas de ella e intentarla vender al resto de compañeros y compañeras. Y cierto es que, que cuando la prueban... Y que las pruebas desde luego los descarta por completo todo tipo de plataformas porque ya os digo que es muy potente y puedes hacer infinidad de cosas, muchas más que con otro tipo de plataformas. Y sobre todo recalcar que está hecha y desarrollada por compañeros y compañeras de Extremadura, por lo cual ahí ya no hay lugar a dudas.